Ahí viene, ahí viene la última pareja. Ahí viene la última pareja. ¡Sapanche no. ¡Ah! de pestiche! ¡Otra vez! ¡Latanito! Y el escorpión dorado, señores. Penánches. ¿Los pelones quiénes son? No sé. Es casas güey. No mames que es Casasola! sola. Sí, güey. El que estaba mamado y del cielo. Sí, no mames, grande, venido a wey. menos, no, totalmente. Ella no, está Te grande, güey. Pero yo no quiero. Ahí me da asco agarrarle la nariz al escorpión. Entonces, me voy a rascar el Ajá. y cada vez que yo le meta bien, bien, bien, el dedo. Bien, bien, bien. Ey, ey, ey. Y como siempre hay que rematar en un show mágico cómico musical, tenemos ahora el acto del ventriloquismo. Adelante eh, con el es, muñeco de ventriloquismo. Eso ya no va. Perdón, no va, perdón. Pendejo. Pues el señor nos perdón, hizo perdón, favor Perdón, de... perdón, perdón. Ayúdame, Visco Garay. ¿Qué quieres? Ayúdame, que me ayudes con la no, mesa. No lo acerques, es una mesa con polvo, güey. Levántala. Pues. ¿Para qué va a ser eso? Esto me recuerda a mis Levantala, fiestas de los 90. Levántala. Te dije que no trajeras tus chingaderas. Súbete. Te dije que no trajeras tu. A ver. ¿Por qué? Párate. A continuación, hay que improvisar. Es lo que hay. Por favor, bájate los pantalones, Platanito. Para. Bájate los pinches pantalones. Venga. Uh, uh. Eso. ¿Qué está haciendo este güey? Ya vimos no, por qué platanito. Eso, vámonos. En otro tipo de circunstancias me daría muchísima risa. A mí también, de hecho. Me... <risa> no me aguanté, perdón, güey. En otras tipos de circunstancias no te noven, güey. Ya estarás contenta, pendeja. Oh. No. No. Jamás Lágalo. pensé decir lo que Lágalo acabo de pronunciar. y con una cara Usted que decenida. me conoce de años, mm -hmm. sabe que lo que estoy diciendo en este momento... No mames, güey. Ya, no. látalo ya. Lo siento, este no es tu juego, mano. ¡Wow! Ya, güey. ya valió madre, cabrón. Alguien se quiere ir a su casa ¿Qué temprano. ¿Qué pasó, no, sí, no, mames, no puedo, güey. No puedo, güey. Ya, pendejo, No puedo, güey. No, no, mames. Y por más que me concentraba... Señores, muy buena rutina. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué opina, Scorpio? Pues, ¿qué te digo? Tengo un pendejo de compañero. <risa> no le ofrezcan cerveza al pendejo de platanito, güey. Ya suficiente tenemos con sus pinches estupideces. ¡Ey, te está escuchando! Pues sí, sí, no lo escucha. A ver, me ven escucha. para acá, Tranquilo. pendejo. Mucha Ven para rico. acá. ¿Tú te vuelves a reír, pendejo? ¿Tú te vuelves a reír? ¡Ey, por favor! ¡Por favor, denme el placer de hacer reír a este pendejo! ¡Que se va a pelear! ¡Contacto físico! ¡Contacto físico! ¡Producción! ¡Contacto físico! Yo prometí un muñeco de ventríloco, muñeco de ventríloco vas a tener. Pues porque ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! Y ese muñeco de ventríloco ¿Qué? Ayúdame, espérame, espérame. ¿Esto para qué? Ey, tranquilo, yo sé lo que hago, soy un profesional. Si me ayuda en mi carrera esto, güey. Oh, huevo que te va a ayudar! Yo, tú no interrumpas, estoy resolviendo lo del muñeco va a ser que, que, que la que hable cagas. y se le va a ver el ano! <risa> tranquilo. No, son chingaderas estas. <risa> Este, esta dinámica que preparamos es el enanito que se come los mocos. Ay, Diosito, ayúdame. Bueno, comprensión. No le digan, ¿eh? Pero mira. Haz complicidad. ¿Qué traes? Ya llegué. Hey, Tátano, ¿listo? Sí. Juan, tú. No, espérate. Oh. Este, mira, aguado y feo. Tú, tú, tú. Ahí está. Ahí está. Va. Ahí está. ¡Oh! Ah, ay, no, man. Fue huevazo. Si la vuelve a cagar el pinche estaca, le dices... ¡Órale, pendejo! No, no, no, no. no. ¿Por qué no? Creo que eso no se puede. ¿eh? No, güey. Pues ya, ya son cachetadas, güey. Yo soy el escorpión dorado Chutagol. Entonces, hola, Alexis. Soy el escorpión mini. Y hoy vengo a platicarles una anécdota. Había una vez un famoso cómico mexicano... Que no tenía que hacer, y entonces se despertó y dijo: ¿Sabes qué? Chingue su madre. Voy a tener cuatro hijos. Los voy a explotar. Los voy a hacer actores. Me está ahorcando. Los voy a hacer actores. Voy a. A vivir de ellos. ¿Qué pasó, tío? Al ratito voy a hacer una dinámica con el escorpión. A mí me da asco agarrarle la nariz al escorpión. Entonces me voy a rascar. No le digan, eh. Pero mira. Me asco que ah. ¿Qué le quieres preguntar? Está acá. Chinga, tu madre es tu culpa, güey. ¿Hace cuánto que no recibes invitados, culo? No voy a hablar. Permíteme, le voy a sacar la verdad. Tenemos que hacer la dinámica del Good Cop Bad Cop, Ven, ven. Dile, confiesa la verdad. Confiesa, cabrón. Confiesa. Pero dale una madre. Así no, cabrón. Así no va a funcionar. Yo. Confiesa la verdad. Ah. Y le pegas. Confiesa la verdad. Yo también ah, quiero. ¿Puedo? Ay, me... No lo puedo creer. <risa> ¡La madre! ¿Cuántos culos de vato hay que ver hoy? Primer paso. Toma ese huevo pon la, la cara fuerte. Dale fuerte, pues. Ay. Ahí está. A ver, ¿puedo ver? Ah, pero duele sí. así. Ah. No, no, no, no, mejor así, así. ¿Eso para qué es? Ahorita vas a ver. ¿Puedo sí. uno? Ah, es echarle para que se empanice Hola. bien. Sí. A ver, a ver. Ay, Ay está bien duro. Estamos haciendo platanito oh, empanizado. Cheque este huevo, no se rompe. Pero mira, va apláctalo. a caer en el maquillaje ahí. Ay. Por... ¿No qué quieres que le aplaste? A mí no, a él. quieres le el empanizado. Ay. ¿Estás bien, amor? Por... ¿Estás bien? Ahora sí estoy preparado. Permíteme, permíteme. Good cop, bad cop. Tranquilo culo, tranquilo. Espérame, tranquilo culo, tranquilo. Ya, güey. es parte de la rutina. Tranquilo culo. Eso no era. Come, de... tranquilo. Oye, qué bonito improvisan. El señor se está vomitando. Y entonces... ¿Toma agua? toma agua, borrego. toma hijo, agua. ¿Sabes? No sé qué, no sé dónde metí el pinche dedo, pero me vuelve bien <ríe> culero y me sabe bien culo. Entonces <ríe> llegó LOL. Y ahí la carrera de este joven actor alguna vez promesa oh. de la televisión africana oh. deja lo que me huela lo que ¡Liz me salga mami es un Estoy pastel está bien de televisión esto. esto es para para qué es esto es, es un, es, vamos a hacer un palizado. plátano palizado oye, oye este es, es el sea? auténtico ¿Qué? omelette de plátano A. Ah. Ah. está rica la harina sí. ni saben nada puñeta. Oh, feo, dieta. listo <risa> Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Gracias, gracias, gracias ¿Qué pedo, pendejo? ¡Bravo! ¿Los chetos pican? Eh, sí, que el culo No te hagas el pinche graciosito, cabrón Confiesa la verdad, te estoy diciendo me, me quiero reír, cabrón. Aguántate con todo lo que me has hecho tú, güey. Mira, pendeja. Aguántate. Mira, pendeja. A ver. Con la boca truena uno. Sí. A ver si tienes. Con la boca truena uno. Bo... Sí, y uno más, de cadita. Con la boca truena uno. A ver. Va, uno y uno. Y levántalo. Ahí está. Paz. Estos no. No tardan, no, no tardan, tardan en darse un entre, ¿eh? Oh. Duele. ¡Dudu! ¿Podríamos terminar la rutina ya? Está mascando chicle. ¡Un aplauso para el muñeco de Betulavo! ¡Ah, ah, qué pendejo! Un sí. ¡Qué pendejo! Yo ya me apendejé por culpa, pendejo, porque no estamos coordinados.